la derecha no va a volver, hermanas y hermanos. Por tanto, hermanas y hermanos, todos los que han intervenido, decían, tenemos que defender a nuestro gobierno nacional, al hermano Lucho, al hermano David, tenemos que defender nuestra revolución democrática y cultural, tenemos que defenderlo sin más del 55% de nuestro voto. ¿Saben, hermanas y hermanos? Están hablando ellos de federalismo. Recuerdan ustedes, durante el proceso constituyente, planteaban autonomía, autonomía, pero detrás de autonomía estaba independencia. Eso nunca podemos olvidar. Yo pienso que ahora están manejando federalismo. ¿Quién sabe detrás de eso está separatismo? Eso quiere la derecha de la oligarquía. Si hermanas y hermanos, hay mucha responsabilidad de evaluar nuestra situación económica, social, nuestra situación política, que si la mitad de este pequeños no quieren que los movimientos sociales, las políticas, programas que vienen los movimientos sociales y no del Banco Mundial, no del Fondo Monetario Internacional, eso no acepta. Ustedes saben cómo un año han destrozado nuestra economía, y ahora, hermano Lucho, con todo los equipo de trabajo, ya va recuperando. El 2005 nos han dejado destrozados y hemos recuperado, nacionalizando. Ahora estamos recuperando, industrializando. Es el único movimiento político más IPCP que tiene visión de país. Tiene un programa para 20, 30, 40 años, hermanas y hermanos, porque somos del pueblo, de esta tierra donde hemos nacido. Por eso conocemos nuestro pueblo de vida.